El 40% de las compras de pisos a Barcelona se només per a invertir. L'habitatge no hauria de servir para especular. De les 10 ordres de desnonament diàries a Barcelona, 9 son porque no se puede no pagar el lloguer. L'habitatge hauria de ser per para tothom. L'augment de pisos turísticos y legales incrementa el preu de los lloguers. La manca de no puede hacer fuera a los i y dels de sus barrios. El Ajuntament de Barcelona es compromet en la defensa del derecho a la vida. Porque la vida es un derecho, un derecho como una casa. Informa en el web habitaggia.barcelona.